John Connor, tu drone. Bueno, después de mucho penar, he pasado del Mavic Mini a FCC y ha sido otro mundo. Sin cortes, sin sustos, sin problemas de, de interferencias, sin esos mensajitos. Les voy a explicar todo ahora. El fake GPS, el protocolo es así. Ponemos el fake GPS, ya saben, en Estados Unidos le damos play. Lo dejamos allí, entramos a DJI Fly, vemos que está el mapa puesto. A veces pueden tener algún tipo de problema, no importa, generalmente si le dieron play está funcionando. vale eh, Luego tienen todo preparado, el mando y el dron, encienden el mando, encienden el dron tapado con papel de aluminio. Y no conectan el teléfono al mando, ¿vale? Dejan el cablecito puesto en el teléfono, pero stand-by. Sin conectarlo al mando, cuando se conecta el mando al, al dron y les va a decir eh, que no está conectado, no sé qué, bueno, ya están en la DJI Fly, vale, conectan el teléfono, se aseguran de todos los parámetros de siempre que estén normales, quitan el papel, encienden motores y despegan enseguida lo más veloz posible. Se fijan en, en seguridad, se fijan en la señal y lo único que me pasó a mí, se pasó FCC de todo muy bien. Lo único que me daba un, un poco corto de, de señal igualmente y bueno, estoy rodeado, ¿no? no estaba en el campo campo. Entonces lo que hice fue le puse las antenas Yagi que tenía ahí en el maletín y ningún problema. En FCC con las antenas Yagi, perfecto. Distancia, altitud, señal. Mucho mejor, mucho más estable. Perfecto, así que ahora les voy a explicar todo. Tu dron. Me trataré de editarlo bien para que se entienda. Osvaldo. El vodka. ¡Mua! Bueno, vamos a pasar el DJI Mavic Mini, el DJI Mavic Mini, a modo FCC. ¿Por qué? Porque en CE nos da tremendos problemas, ¿vale? No nos podemos alejar más de 60 metros sin tener interferencias, avisos de mala señal, etcétera. Entonces lo pasamos a FCC para que el vuelo legal sea más seguro. Sobre todo porque hay ciertos drones como el Phantom que ya lo pasé a FCC, tiene los videos. El Spark que lo tenía pasado a FCC, ahora el Mini. Para tener vuelos más seguros, más estables y que eh, tengan que ver con esos 500, 1000, 1500 euros que nos gastamos en drones. vale Ponemos el Fake GPS, lo primero que vamos a hacer en un punto cualquiera de Estados Unidos. Le damos Play y lo dejamos ahí, Standby. Ya está puesto el Fake GPS, ¿vale? Si no te va el, el Fake, tendrás que ponerte el Flutter. Lo tenés que configurar según tu terminal. Cada terminal es distinto, en algunos funciona, en otros no. Chequeamos la DJI Fly, que esté todo bien. Para esto tienen que tener la 1.1.2. Les voy a dejar de dónde se descarga en la descripción. Y bueno, en algunos casos les puede mostrar las cosas, en otros no, en otros va a ir bien el mapa, en otros no. Todo depende de cada uno, ¿vale? No es igual para todos, pero no hay problema. Están con el GPS activado, o sea que está el estado y el modo como que estamos volando en los Estados Unidos. Estemos donde estemos. Eh... Chequeamos todos los parámetros, le damos un poco de tiempo a las aplicaciones, al teléfono, a lo que sea que se tenga que conectar, ¿vale? Y esperamos un poco. Como verán, yo puse una interfaz distinta, porque me da igual, como habrán visto ahí. La interfaz eh, del Mavic Mini me está dando algunos tonos y colores que no sé si tiene que ver con mi terminal que no me dejan terminar de ver bien cuando tengo baja señal cuando me falta algún alguna línea de, de wifi no es que no lo puedo ver eh, entre que es pequeña la pantalla de un teléfono más eh, a, a que los colores están como, como desfasados o, o de un modo que no los puedo ver no me entero hasta que me está mandando señal o hasta que me da que está desconectado una vez que tienen el GPS encienden el mando Encienden el dron, ¿vale? Y con, ven que estoy volando con el Mavic Mini 2, pero no es el Mavic Mini 2, es el 1. El 2 todavía no me ha llegado. Eh, encendemos el, el mando, tenemos preparado el teléfono para conectarlo, ¿vale? Conectamos el, el, el teléfono, pero no al mando. Encendemos el mando, encendemos el dron. El dron está tapado como les voy a poner ahora después, con papel albán, papel de aluminio. Y una vez que tenemos todo encendido, conectamos el teléfono al mando. ¿vale? Lo chequeé varias veces, voy intentando que salte algún, alguna, algún aviso, que se conecte algo, no me deja hacer absolutamente nada, así que bueno, conecto el teléfono en este momento. Y empiezan a aparecer las diferentes informaciones. Ya les digo, estoy volando con un Mavic Mini, que ahora lo van a ver, con la interfaz del Mavic Mini 2. A mí me gusta más. Cada maestrito con su librito. Eh, me da un fallo de mapa porque bueno, estoy usando una, una cuestión diferente, pero luego lo voy a probar con, el, con la interfaz del Mavic Mini normal. Así que ven que tengo la altitud, la tengo a 99 metros, porque hay edificios, antenas, etcétera. Aunque voy a salir campo a través, pero por las dudas, altitud para el Return to Home. Y, y nada. Yo ya lo tenía calibrado porque me había dado unos fallos. Como ven, 11 canales, ¿vale? Estoy en FSC. Esta es una zona de interferencia, hay mucho metal, hay metal en el, en el suelo... Hay cemento armado, hormigón que tiene varillas, metal por todos lados, el bobinado de los ascensores, tiene mucho magnetismo, en fin, cada uno en cada sitio, en cada lugar, a cada hora, a cada climatología, esto varía muchísimo. Va a llegar el día, falta poco, para que dejen de utilizar el wifi para controlar los drones y se utilice de forma láser de otra forma para ir mucho mejor. Sin cortes de señal, está al salir. Está todo en investigación y ya ven que vamos a una velocidad. Van a ver que ahora me van a llegar, eh, en esta semana me llegan drones y todo el mes me van a estar llegando drones y cada uno trabaja de forma diferente, pero están todos ligados al wifi y a mí el wifi me está dejando de gustar. Aquí vemos los canales, ven que el canal 9 está mucho mejor, pero bueno, me pone automáticamente en ese, ese. Es el que voy a usar, no voy a hacer cambios. El 149 en FCC. De aparecer 13 canales es que no están en modo FCC, ¿vale? Los 13 canales son en modo CE y cuando pone solo hasta 11, que lo vieron ahí en varias oportunidades, les marca claramente que estamos en modo FCC. Así que bueno, vamos a ello, esperamos. Chequeamos absolutamente todo, por favor, cuando hagan estas cosas, si tienen estos drones, vale, que están en 400 y pico de euros, en adelante, chequear todo varias veces, no importa el tiempo. Batería, satélites, retorno a casa, conexión, esto, lo otro, los metros, en fin, todo lo que necesitamos saber, chequenlo antes de volar. Porque me han escrito, eh, hace una semana que habían perdido drones, me han escrito de México, Colombia y Chile, que se les y de España, que se les estaban poniendo las pantallas verdes. Los que me siguen y ven, ven mi canal, todos los usuarios, todos mis suscriptores, mi comunidad, yo lo que quiero es comunicación. No que escriban para que YouTube vea que me escriben, porque como verán, mi canal es un canal pequeño... Y lo que llega, va a llegar cuando sea. Es un tema de que nos enteremos de las cosas. Aquí en Lituania las, las ordenanzas y leyes van un poco cambiadas según las zonas. Una zona así abierta con campo, como ven al final. Miren el primer corte de señal. ¿Qué pasó aquí? Voy a poner las antenas Yagi. A ver qué pasa, porque no puede ser que esté en FCC y a nada. A 40 y pico de metro y 70 de altitud y ya estoy teniendo problemas. Así que con las antenas ya calculo que va a ir todo mucho mejor. Ahí me salta de nuevo canal Wifi con mucha interferencia. Recordamos que yo pasé, cambié la, la versión de la DJI Fly porque me estaba dando un montón de problemas con respecto al tema de avisos de señal y lo que hice fue eh, cambiar de versión y ahora la cambié de vuelta para poder pasar al FSC otra vez se los digo 1.1.2 la versión de DJI Fly que necesitan, les voy a dejar donde conseguirla se descargan una aplicación que es para descargar aplicaciones seguras por eso tienen que descargar la aplicación no bajarla de internet que generalmente tampoco hay problemas pero cuando pasaba a modo FSC con una app pirata rusa, el Phantom, me desaparecía el mapa, por ejemplo. Como me está pasando ahora, que ven que el mapa no está. Pero bueno, no, no me ha dado problemas eso. Eh, yo creo que es un tema de terminal o, o mismo de la app que da ahí unos fallos de... Puede ser de compatibilidad. No lo sé, a mí ya me ha pasado esto del mapa, ¿vale? Me pasó en varias oportunidades, pasando a FCC este tipo de drones, y bueno, me ha vuelto a pasar. Estoy acostumbrado a volar sin mapa, pero hay que estar seguro y conocer la zona. Van a una zona nueva que no conocen las referencias, yo miro y sé dónde estoy. Igualmente, en algunos casos, he estado medio perdido, porque a veces la señal es eh, engañosa. Y... Sobre todo con el tema del teléfono y la posición del dron. Que como ven aquí no me la está marcando tampoco. O sea que hay que tener muchas cosas en cuenta. Eh, no necesitan irse a 4 kilómetros en ningún país, en ningún caso. Eso es para gente que está haciendo algún tipo de trabajo, publicidad, seguir una moto, seguir una embarcación. Yo no creo que... Desde el punto de vista hogar. Desde el punto de vista... Casero sea necesario llevar un dron a esa distancia. Entiendo que es mucho mejor un video en el campo, en montaña, en paisaje, si tenemos una soltura y llevamos el dron a determinada distancia. Sí si que es distinto, que se ve distinto sobre un lago, sobre nieve, etcétera, sobre un bosque varía muchísimo la imagen y lo que es el, la calidad final del video le da un toque profesional. Pero si están en, en ciudad saben que las leyes son diferentes. Ahora va a haber una soltura. Ya me avisaron desde legislación. Saben que tengo muchos conocidos. A veces que uno le vaya mal en el tema laboral no quiere decir que no conozca a nadie. Yo conozco muchísima gente en todo el mundo. Pero no ando pidiendo favores y por eso estoy como estoy. Las pocas veces que los he pedido... Esperaba que por lo menos con mi canal de YouTube me ayudaran los profesionales que están en esto, en marketing, etcétera Pero bueno, hasta donde yo sé no me han ayudado nunca en nada. Eh, veremos qué pasa. Cuando la cosa genera dividendos, ahí aparecen todos. Pero cuando aparezcan todos, cuando la cosa genere dividendos, yo ya generé dividendos y ya no necesito a nadie. Así que nada, vamos a probar FCC antena Shaggy DJI Mavic Mini. Eh, repito, para los que tienen algún tipo de duda, es el Mavic Mini 1 con la interfaz del Mavic Mini 2. Vale, me falta el mapa, sí, y vamos a ver.